sobre Connor para tu drone. bueno no sé cómo está la cosa eh, les quería mostrar me están preguntando, eh, están todos con vídeos, vídeos, vídeos hazme un un vídeo de fotos Vale. entonces vamos a poner para que lo vean a grabar la pantalla ahí muy bien les voy a ir mostrando un poquito lo que es el Mavic Air 2. Es el mejor dron. ¿vale? Escuchen lo que escuchen. Aunque hay muchos colegas que, que están de acuerdo con esto. Es el mejor dron calidad-precio. El mejor. A ver a dónde le apunto la cámara para que no esté molestando ahí. Es el mejor dron calidad-precio. Mira, ahí está el chiquitingi. No sé cómo está la luz. Tengo varias luces, pero bueno, es un día así. Es el mejor drone calidad-precio, porque Porque bajó de precio y, y a día de hoy es una máquina, una máquina. El More combo con tres baterías que tenés más de una hora de vuelo, es excepcional, la cámara es buenísima, ya viene con los filtros que no los tenés que comprar aparte, entonces para mí es incuestionable. Vamos a lo que íbamos. Eh, ah, Osvaldo, gracias. no son ni las 11 ¿eh? ah, no está ah, Olga, ¿qué haces? ¿cómo va? ¿tenés prima? ¿tenés alguna prima? no, pues viste, estoy me estrepo por las paredes bueno, después hablamos de eso eh, a ver, estoy en interior o sea que lo que están viendo aquí es la batería que es muy poca que está en 28 la señal, no sé cuánto, a los satélites, a lo que iba, fotos, estuve con ganas de sacar el, el mini o este mismo por la ventana, pero me da un no sé qué, ¿sabes? porque si hay algún tema de que tiene que volver solo, vuelve a la altura que está el techo, y baja, anda a saber dónde, encima de una antena, encima de cualquier cosa, entonces, bueno, es un poco complicado eso de los vuelos desde ventanas, Vamos a lo que vamos. Bueno, aquí tienen varias opciones. Estamos en video, pero hoy va a ser de fotos. Así luego cortito y fotos. Tenemos el individual, ¿vale? Aquí tienen botones para cuando están pilotando, porque hay muchos que no los utilizan. Aquí atrás tienen botones. Si aprietan el función y la perilla y la ruedita es el zoom, ¿vale? Después aquí tienen para sacar fotos o iniciar videos atrás del mando no necesitan estar así el, soltar el, el mando para estar con la, con la aplicación allí entonces tenemos fotos el individual ahí saqué la foto luego tenemos ahí acá pueden ver el bueno una los 48 megapíxeles si quieren una foto ahí ven que cambió vale bueno, ya se habló de esto de los megapíxeles de este dron. son unos megapíxeles entre electrónicos y con un patrón matemático que no sé cuánto, no son los 48 megapíxeles después tenemos el, el inteligente este está muy bien porque, bueno, hace ajustes automáticos de la fotografía y lo, lo más importante que es este lo ponen en 5 siempre y voy a sacar una foto una, dos, tres, cuatro, 5, Vale. Estas fotos las vamos a tener que editar. Saca una foto muy expuesta, muy poco expuesta, perdón. Y, y hace de cinco fotos una. Hay dos programas que les voy a escribir aquí y les voy a dejar cómo se llaman. Aquí, aquí. Voy a poner uno y otro son complicados porque hay que practicar y hay uno que está aquí que la versión 2018 está gratis que la voy a descargar y la voy a utilizar, es el que voy a utilizar a mí no me patrocina nadie, o sea que no quiero estar ya nombrando más de lo que nombro llevo toda la vida con DJI haciendo un montón de tutoriales con un montón de modelos y nunca se ha puesto en contacto de JAI conmigo. Inclusive cuando votamos y mandamos 400.000 cartas para que pusieran la APP en castellano, cuando les pedí que pasaran todos los drones al sistema FCC, etcétera, etcétera, etcétera, y ellos van a su bola. Entonces a lo que íbamos, tenemos esta foto, esta foto hace de cinco, una composición y hace una foto magnífica. Es toda de una calidad profesional que no todos tienen, van y sacan una foto y son esas fotos mustias que sacaron la foto o no usan los filtros porque no lo saben utilizar o no usan todos los parámetros que tiene la cámara porque no la saben utilizar, les puedo hacer un mini tutorial de fotografía pero no va a servir de nada porque de los que yo les voy a hablar en este momento con esta luz, con este nublado, con este temporal de viento y tormenta va a cambiar en cuatro horas o va a cambiar en el lugar donde tú me estás viendo, o va a cambiar el tema de la composición de fotografía y cómo ejecuten y utilicen todas las funciones que tiene el dron, va en función al clima, si ustedes tienen un clima despejado, si tienen sol, si es de tarde, si es de mañana, si está nublado, si es al mediodía, el sol y la posición del sol influyen muchísimo, las mejores tomas, las mejores tomas, vean lo que vean, digan lo que digan, en todo el planeta, son a la tarde, a la caída del sol, esas son las mejores tomas para fotografía en todo el planeta, para todas las cámaras, para todo lo que se haga, porque es el horario, cuando está despejado cielo celeste y sol, es el horario donde mejor queda absolutamente todo, la naturaleza, las personas, todo lo que es inerte, vale, todo lo que es, arte, todo lo que es arquitectura, todo lo que es lo que sea, coches, lo que se les pase por la cabeza a la mejor hora a la caída del sol. La hora dorada, como este fresco whisky, etiqueta azul, no voy a decir qué marca, y, y esa es la mejor hora. Luego, tiene eh, fotografía ráfaga. Esto está bueno. Pasa un coche, por ejemplo, pasa una persona, pasan un ciclistas, pasa lo que pasa y hace la fotografía, la típica, vale, ahí hace la fotografía, hace varias fotografías en, en, un, en unos segundos. Y después, bueno, el temporizador, que dirán, ¿en un dron para qué? De pronto, ustedes tienen una esquina o una pasada de algo en algún punto que lo tienen marcado y lo están guardando y saben que algo se aproxima entonces le dan 10 segundos por ejemplo 5 o 3 pa pa pa pa pum toma la fotografía una pasada que haga una cosa natural o si tienen que hacer una foto en estático no tienen cámara tienen un dron con una cámara excelente si quieren hacer un video como este con el dron lo pueden hacer yo estoy con un micrófono no necesito audio al dron o puedo tener el audio desde la aplicación ponen el dron encima de una caja, encima de una mesa y pueden hacer un video perfectamente. La gente no se da cuenta que esta cámara sirve para todo. Lo dejan ahí, invitan a la vecina y lo ponen ahí. Y dice, ay qué lindo, tenés un dron, sí, tengo un dron. está grabando, pero nadie lo sabe. Entonces, bueno, pueden hacer muchas cosas con el drone. Y eso en cuanto a fotografía. Vamos a ver eh, fuera volando todo esto que les acabo de explicar, vamos a ver cómo queda cada foto y ya les digo que aquí. Y aquí les voy a dejar el tema de.. el tema de los programas para, para, para hacer la foto, para editar ese tipo de foto, ¿vale? Pua, hacía tiempo que no te veía, eh. A ver qué querés. Para Pa pa, para, pa pa pa pa pi pa pa pa para, pa, para, para, pa estoy haciendo un tutorial pa, pa, para mi gente y la pa, gente nueva ¿en qué andas? ¿estás con el troncito otra vez? ¿y a vos qué más te da? no tendrás ah, nada que yo mejor que hacer, ¿no? ¿por qué todo el mundo se mete en cómo tengo que peinarme en cómo tengo que vestirme, en cómo tengo que afeitarme no. en lo que tengo que hacer? ¿qué pasa vos? ¿los pobres no tenemos pasa, vida? Tira, ¿cuántos si tenés dinero nadie habla Ahora, cuando, cuando estás te complicado, mejor, no. además, con una excusa, todo el mundo habla, ¿qué pasa? Me das calor, ¿sabes? No sé si te dije que me das calor, un día te viejo, voy a meter una mano, te voy a meter una mano. Sabes que años, sabes yo tengo fuerza ahí. natural, ¿no? Por naturaleza Porque te lo viejo, por No necesito estar en un gimnasio Si en tener fuerza. Te parto de segundos, de segundos te parto. No necesito, es un tema... Más de 4.000, no me moles. Tenemos la misma huella digital. Avisó tres veces. Si en Telegram, más de, de 4.000 Bien. Aviso Avisó tres veístas. No me moles. Ah, bla, bla, bla. Estoy bla. haciendo el video ah, de la aventura. Ni aguaras. No me molestes. La de Adiyó de aquí de Alicante. El otro Porque día me acuesto con un músico en la playa y el... Para tu dron. aquí estoy trepando, laburando para todos ustedes para que entiendan algunos conceptos básicos. Por ejemplo, este viento con este viento, ya hacer tipo de videos, eh, videos, por ejemplo, un time lapse que quieran hacer, un hiperlapse y todas estas cosas. El viento mueve un poco el drone y la imagen no va a quedar, les va a quedar así. A una velocidad. Entonces hay cosas que hoy ya no se pueden hacer. Con un mini sería muy difícil poder hacer algo de video. Fotos sí que se podría hacer perfectamente. Y... y ni hablar con algún otro tipo de dron. Como verán el agua está sucia. Dirán en algunos países, eh, eso es el agua sucia. Sí, eso es el agua sucia. Porque ha llovido muchísimo. Y está bastante revoltín. Pero... Se va a quedar en nada. Se va a ir limpiando de a poco en unos días. Y a ver si se ve la nieve. Ha nevado, que le dije a, a mis hijos el otro día, a la noche, que si seguía así iba a nevar. Y nevó en la montaña, ahora cuando asome ahí se va a ver. Estuve tentado a ir, pero nevó muy poco, entonces no, no vale la pena. Y bueno, me parece que voy a sacar un dron más grande, dado el viento que hay. Y vamos a hacer aquí alguna cosita. Alguna panorámica, alguna foto esférica que me encantan Para después procesar en los diferentes programas y, y quería hacer algo de velocidad también Pero no tengo grandes calles con mucho movimiento No son grandes avenidas, se cortan siempre en alguna esquina Entonces no, no me valen para la idea que tengo ¿no? Acá parece que hubieran bombardeado El calor! No tengo agua, no tengo nada, como siempre En fin Tu Drone Allá se ve la nieve, ¿se ve la nieve? No sé si se ve la nieve en un video Voy a hacer una foto